El fracaso es una parte natural del proceso de aprendizaje y crecimiento personal. En lugar de permitir que el fracaso te defina, puedes usarlo como una oportunidad para aprender y crecer. Observa los impulsos que generan tus emociones para actuar con inteligencia emocional. Usa los errores como un momento de introspección y aprende algo nuevo. Educate y adquiere herramientas para evitar o superar el fracaso. Transforma el fracaso en oportunidad viéndolo bajo una perspectiva diferente. Ten siempre claro el objetivo de tus esfuerzos, sigue apuntando alto y no rebajes el nivel de exigencia. Hola a todos. Me encantaría invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, den me gusta a los vídeos y compartan con sus amigos y familiares. En mi canal encontrarán contenido interesante y entretenido sobre diferentes temas. Además, estaré compartiendo consejos prácticos para ayudarles en su vida diaria. Si desean recibir notificaciones cada vez que publique un nuevo vídeo, asegúrense de hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones. Únanse a nuestra comunidad. Gracias por su valioso apoyo.